Quiero estar seguro de que te querré el resto de mis días antes de decírtelo. Y aunque estoy seguro de que te quiero más que a mi sangre, que a mi alma, que a mi vida Sé cómo funcionamos los humanos, sé que toda palabra es arrojable contra la pared. Si me pides libre, libertad te doy Y no sé si aguantaría Más labios en ti Sin estar seguro, sé que al final Mi alma y mi sangre morirían Cómo funcionamos los humanos, sé que toda palabra es arrojable contra la pared. Sé cómo funcionamos los humanos, sé que toda palabra es arrojable contra la pared.